Hola amigos de Mezcam, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso con otro video. Y en esta ocasión les quiero compartir este una paginita muy buena que me pasaron en la escuela de inglés como complemento para eh, su cursito de inglés que estén tomando donde quiera que estén. Es un complemento porque les va a ayudar a buscar en una base de datos que tiene esta página este alguna oración alguna frase por, si, por eso se llama play phrase me bueno el me es este esto que están viendo aquí es una extensión como el com como el punto mx etcétera fueron muy muy creativos para crear este dominio entonces esta es la página play phrase me o play phrase y y es muy sencilla simplemente pones aquí la frase y te busca en la base de datos de esta página ¿En qué película se utiliza esa frase? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. I wish I had. Vamos a ver cuántas veces. I wish I had enough. Ahí está, miren. Encontró 354.554 frases. Y esta es de la película de Game of Thrones. Más bien desde una serie. Temporada 4 y 6, bueno no sé, pero aquí esta persona dice esa frase I wish I had enough poison, desearía haber tenido suficiente veneno, otra vez I wish I had enough poison for the whole pack of you Sí, <ríe> y aparte estamos viendo este la pronunciación de un inglés más real yeah, I wish I wish I had been there for them. Otra vez, como que me salió mal. I wish I had been there for him. I wish I had been there for him. ¿Sí? Desearía haber estado ahí por él, ¿no? O para él, no sé cómo se puede pronunciar esto. Pero lo entendí en inglés. Boy, I wish I had your job. Boy, I wish I had your job. Hey, chico, desearía haber tenido tu trabajo. I wish I had your certainty. But. I wish I had your certainty. De la serie de Breaking Bad. ¿sí? Pero como pueden ver es muy útil porque vemos el uso de la oración que pusimos y cómo la pronuncian en diferentes tipos de pronunciaciones, tanto por hombres como por mujeres. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a ponerle I will... Ahí está Vamos a ponerle May and I will have a gossip May and I will have a gossip I will have you know I will have you know De la película de, de Django Unchanged. Del 2012 Yeah, but I will have a degree. Yeah, but I will have a degree. Sí, sí, pero yo tendré un un un grado, ¿no? Imagino que se refiere a la educación. Yo me habré graduado. Degree, grado, ¿eh? etcétera. Vamos viendo otro ejemplito. Ahora con el hat. Uh. Sin el espacio, no, no, no, no encontró nada. Bueno, by the Now, end, by the end of the first month, I didn't miss. Al final del mes, eh, I didn't miss TV, no habré este extrañado la televisión del club TV. de la pelea del 99. Aquí está la frase que utilizó By the end of the semester Etcétera Y bueno pues ya vieron que está muy fácil De utilizar esta aplicación Realmente no está difícil Este Es gratuita También podemos descargarla para Android y para el iPhone En el App Store Para el iPhone Y el Google Play para los Androids y bueno amigos, si les gustó el video, no olviden comentar, dar, darme sus comentarios, qué les pareció esta aplicación, compartirlo con sus amigos, darle like si te gustó y bueno, pues nos vemos en futuros videos.